Bueno, señores vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar y me llega una denuncia muy grave de la peña de que dice aquí que el río miren aquí todo esto basurero y había una brigada de la junta distrital de, de la peña y entonces había una brigada trabajando y di que la policía, en un caso insólito, miren todo esto desperdicio y toda esta basura, miren todo eso. Había una brigada que estaba trabajando, entonces di que la policía lo que hizo fue que llevó la brigada que estaba trabajando. Atención general, porque eso es algo loco. ¿Cómo si esa gente están trabajando y limpiando toda esa zona y los ríos, los ríos, un río que, que debe de preservarse, que debe de ser... este eh, eh, eh, algo que, que todo el mundo coopere y todo el mundo apoye. Entonces se llevan en la brigada. Buenas tardes. Eso es insólito. Bu Hola. Buena, buena. ¿Mamá? Es un ser la ¿Esto, está Esto se está como cortando. Vamos a ver. Buena. No, es por que tiene problemas, tiene problemas porque es por WhatsApp. Yo le digo que por WhatsApp esto es difícil. La gente debe de invertir dos pesos para llamar por el teléfono regular, porque después entonces es, es después entonces un lío. Yo voy a tratar de no coger llamadas por WhatsApp, porque es que tengo problemas. Entonces eso no hace perder tiempo y, y es un lío. Mire, señor, entonces eh, vamos a hacerle un llamado a General, que sea una brigada que está trabajando en limpieza de algún río de agua, no vamos a, a llevarnos los presos, porque entonces ¿en qué estamos? No estamos en nada. Bueno, señores, y debo decirles que por eso es que los programas y los medios de comunicación tienen que ser responsables. Por eso es que yo siempre he dicho que las redes sociales son un desastre y yo no creo nada de redes sociales hasta que no lo confirme. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Lo que los si policías de la peña no van es a los puntos de droga, que ahí sí tienen, y, y agarrar a los haitianos y quitarles los dineros. porque en eso se meten ellos? En quitarle dinero a los haitianos y a los puntos de droga, que es lo que están trabajando molestarlos. Así es. Bueno, entonces les decía que las redes sociales difunden muchas informaciones falsas. Durante todo este fin de semana salió que era un hecho, que iban a extraditar al empresario Manuel Estrella. Y eso salió en todas las redes. Yo por eso, nada de lo que sale en esas redes, le doy crédito. Tengo tiempo diciéndolo. Bueno, pues miren, salió la Procuraduría General de la República desmintiendo que ellos no tienen enlistado a Manuel Estrella para extraditarlo. Ustedes ven por qué yo soy tan cauto y tan cuidadoso cuando doy una información por aquí. Y a mi gente. Y yo soy sumamente cauto. ¿Por qué? Porque lo más grande es que desmientan un medio. Que digan, no, eso es mentira. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. ¡Halo! Buena, adelante. Omar, es para decirle que aquí en la peña ¿Qué? En el frente de la cancha Hay unos carandales, ya usted sabe ¿Cómo es? ¿Qué? ¿En, en, yo, men, ¿Qué es lo que ella dice? Ella dijo como que en el frente de la peña Y ahí me pedí Bueno, yo, yo, yo, yo no entendí bien no. Bueno, entonces este, Mejor que le escriba la denuncia pues, a... Que me escriba la denuncia que me escriba la denuncia para yo, ¿verdad? Eh, definitivamente. Bueno, señores, y debo decirle y quiero ahora un par de minutos. El PLD desafió al PRM y al gobierno. Y yo me alegro que lo desafíe. Yo me alegro que lo desafíe porque tal vez aprenden la lección de que el PLD no juega. El PLD no juega. Entonces, lo desafío diciéndole y haciéndole un llamado a Luis Abinader Que pare los cuestionamientos que desde el gobierno se hacen Que está bueno, porque yo tengo varios días diciendo que está bueno ya de denuncia Que quieren marear al pueblo con denuncia, que encontré esto allí Sometan a esa gente Que estamos hartos de denuncia. Yo no hago nada con que me denuncien que tal cosa. Si usted no está sometiendo al que robó y al que facto esa institución. Ah, el PLD, entonces, como yo lo que están es amagando y no dan. Y lo que están es mareando. Entonces, el PLD ayer lo desafió. Pero no solo lo desafió con eso. Que el PLD, ante los rumores de que el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaque Liranzo, que demostró imparcialidad y que demostró que no se deja doblegar por el poder y que demostró que aplicó la justicia electoral como se debía. Pero el PLD está incómodo porque varias decisiones, por eso el PLD quería tener tribunales que le fueran totalmente serviles. Por eso, por eso era que quería tener siempre un PLDista, un dirigente del partido. Por eso tiene el presidente de la Suprema que es un dirigente del PLD. Para que tape todos los casos. Es por eso. Entonces ellos dijeron que no quieren a Román Jaques como presidente ni como miembro de la Junta Central Electoral. Y el PRM no le puede coger miedo a esa amenaza del PLD. Porque si, si le coge miedo... Que se preparen que a lo va a sacar el PLD de ahí. A patar lo va a sacar. Y el PLD no tiene moral porque el PLD impuso a Roberto Rosario. Por la fuerza y por la mala. El PLD está descalificado. Si estos PRMistas se acobardan. Por suerte que vi algunas respuestas un poco contundente. Porque una gente que debiera estar callado. Dime tú le Clemontad y que desafiando. Un hombre que porque tienen una justicia totalmente a su servicio, lo sacaron del caso de Odebrecht. Un hombre que dijo y admitió que él recibió dinero para la campaña del PLD de Odebrecht. Y ese señor anda hablando disparate. Por pues eso nada más se ve en este país. Pero que sigan los está jugándose. Que ellos van a saber si el gas pela. Ellos van a saber si el gas pela. Que ese PLD no juega y con muchos recursos. Con muchos recursos. Hoy tú sabes de que está gente desafiando. Cuando debieran estar dando explicación en este país. Los robos y toda la hicieron. Hicieron una reunión ayer. Del comité político que hasta Gonzalo Castillo estaba. Para tirar ese, ese, ese desafío. Y yo fuera el PRM no me amedrento. No me amedrento. ¡Lo enfrento! ¡Lo enfrento como ellos se deben enfrentar! ¡Oh! Un grupo de salteadores que dejaron desfalcado este país. Buenas tardes. Omar. Sí. Oye, hay que darle chance, porque ellos están haciendo expedientes, que no pueden ir a la ligera sin tener nada en la Ellos tienen primero que hacer un expediente y buscar todas esas cosas, porque ellos no pueden ir a la ligera para que se cagan los expedientes. Oye... Un expediente cuando hay voluntad se hace en una semana. No me vengan con esa justificación. Un expediente cuando hay voluntad se hace en una semana. O probar que el gobierno va a cumplir un mes Y se supone, se supone que haya informaciones que hace tiempo las tenían. No me vengan a justificar vaina. O oh, di que, que, que el expediente. Si hay decisión y voluntad. En una semana se hace un expediente, no me venga nadie con esa Buena tarde Buenas tardes Omar Bien, un placer, ¿cómo está usted? Bien hermano, Eres muy acertado su comentario El PRM no debe estar ahí hablando, sino actuar Actuar eso es, lo que, eso es lo que el pueblo le está exigiendo Omar Y si no actúa, no hay PLD que lo va a sacar de Lo público. va a sacar el PLD, el PLD pueblo, claro el pueblo, mar. Y ese fue un desafío que ellos le lanzaron para que ellos actúen Claro, un desafío Pero para que ellos actúen Además, hay mucha gente que está pensando y están analizando, muchos analistas del acontecer nacional. Que primero el PRM lo que quiere María es mantener dormido a la población con denuncias. Pero que como el PRM y el gobierno del PRM está fundamentalmente integrado por empresarios. Los empresarios quieren tranquilidad y buscar la vía de que aquí no se haga nada. ¡Qué pendejo! Aquí, aquí, aquí va a haber que hacer justicia Quiere PRM o no quiera Quiera Luis Abinader o no quiera Porque es un compromiso que hay con este pueblo Buenas tardes Buenas tardes Bien gracias, un placer Buenas. Un placer Toma, y ahí le mandé dos videos, Uno de la basura y otro de la calle Si usted quiere, pase de la basura Vamos, vamos a ver más tarde, que tengo sí, unos temas no, aquí no, que no, están no, no, no. Porque ya la basura la tratamos el viernes Vamos a tratar este tema que tengo aquí Varios temas Miren señores, entonces, yo creo, yo creo que el porque óganse, ¿qué es la historia del PRD o el PRM? Que por su locura y su blandenguería no pasan de cuatro años en el gobierno. Entonces le ofrecen al pueblo una cosa y después que llega no cumplen. Este pueblo va a estar a la expectativa. Buenas tardes.